Si no hemos hecho la base de deporte, pues hablando de deporte de cantera, hablando de deporte base, ¿cómo no? nos vamos a hacer ahora con el panel, con Gustavo Chalice. Gustavo, muy buenas. Hola, Diego, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de momento, nosotros bien. ¿Vosotros cómo estáis con el tema de las restricciones? Bueno, eh, a partir de hoy eh, hemos suspendido las clases de la escuela municipal eh, hasta el día 14 por esta nueva normativa y bueno estamos ahí acatando y nosotros vamos bien, estamos funcionando, no tenemos grupos muy numerosos este año, pero estamos, teniendo, estamos trabajando todo lo que podemos. Eh, vamos a un poquito de padre Gustavo porque sí. ya en las próximas semanas eh, debe dar comienzo, digo debe porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es eh, verdad. Es verdad, sí. Eh, eh, el lema del Patronato y del Ayuntamiento es, haremos todo lo posible y bueno, ante la realidad que estamos viviendo tampoco podemos no hacer nada así que hemos, hemos lanzado la inscripción, está abierta la inscripción para empezar a jugar eh, a partir del, de mediados de febrero eh, la idea es jugar durante cuatro fines de semana cubrir todas las categorías como lo venimos haciendo ya bueno esta es la novena edición del padre en los municipales y bueno muy, muy entusiasmados y esperando que se pueda jugar eh, Cuéntame un poquito cómo lo estás organizando porque es verdad que ese, esta edición es sin duda la más especial y la más rara que vais a tener que hacer debido a la situación del COVID no? Si sí, es, eh, es muy rara en realidad nosotros bueno nos vamos a regir los juegos se hacen en el club EGO. El EGO tiene su normativa. Nosotros cuidaremos los detalles de la nuestra, de, por nuestro lado y acataremos lo, lo que ellos nos indiquen para, para la participación. Pero bueno, es, es un deporte al aire libre. Nosotros confiamos siempre en que es menos riesgoso que otro tipo de deportes. Y... Pero bueno, que es una lotería hoy en día, porque no sabemos si se va a poder llevar adelante o no. Creemos que sí, falta tiempo todavía y confiamos mucho en que la cosa mejore. Eh, sobre eso te voy a preguntar un poquito Gustavo, porque ya durante el primer confinamiento, pues sobre todo los jugadores de padel, pedían eh, explicaciones de por qué pues, en un deporte en el que se asegura la distancia de seguridad entre los jugadores, que normalmente es el de libre, no se podía realizar. ¿Cómo está este asunto en relación a esta tercera ola que estamos viviendo? Porque quiero eh, ver es que el padel, dentro de los deportes seguros, es uno de los más seguros debido a eso. Que sí que se respeta la distancia de seguridad entre los cuatro jugadores. Sí, es algo que se respeta, es algo que se defendió y es algo que se logró a todos los niveles. Inclusive a nivel, al nivel más alto que se juega aquí en España, en su gran mayoría, en el Guapa del Tour, eh, se llevaron adelante un montón de torneos eh, lo que sí, el público no podía asistir pero el deporte en sí se puede practicar eh, inclusive hay unas normativas que los jugadores federados tienen más posibilidades de jugar que los no federados eh, pero yo creo que, creo no, eso está bastante superado eh, en la pista no hay contagios, no hay contactos eh, las, la experiencia que tenemos es que haciendo deportes eh, muy poca gente se practica lo, eh, es por ahí que nosotros vamos avanzando con este tema ¿no? bueno eh, Sonia hablando un poquito de pádel no sí. dos mediciones las que lleva el Gustavo de, con, con esta que se va a celebrar sí. eh, y cada vez creciendo más no porque el pádel es verdad es un deporte que por lo menos aquí en Almería ¿Está creciendo de qué manera durante los últimos meses o los últimos dos años? Sí, es un deporte que está creciendo en España en general, Almería, claro, y a nivel mundial, se está expandiendo cada vez más. Eh, es un deporte muy atractivo que todo el mundo lo puede jugar eh, y tiene todos los niveles de juego disponibles. Se puede jugar a, entre amigos sin moverse mucho o al mejor nivel, y para todo es, es una alegría entrar en de un, una pista de padres, ¿no? eh, Está muy bien trabajado por parte de las federaciones también y bueno, es un gusto de que haya, en, tanto en Almería como en toda España, la cantidad de pistas que existen para poder jugar y en la calidad de las pistas también, ¿no? <risa> eh, eh, un poquito con, cómo vais a organizar porque se va a gustar todo el mundo, ¿no? De estos juegos de deportivos municipales. Sí, se puede apuntar todo el mundo, las fechas, eh, esa el primer fin de semana va a ser el 20 y 21 de febrero con las categorías tercera masculina y femenina y más 40 masculino, 27 y 28 más 45 femenina más 50 masculino, 6 y 7 jugamos mixta de ya de, de marzo, ¿no? 6 y 7 de marzo mixta y primera y segunda masculina y femenina. Y el 13 y 14 hacemos el torneo de los menores en todas las categorías. La idea y lo que se pide a todos los interesados es que se inscriban pues, al menos con una semana de antelación. Se va, a una semana de antelación se va a cerrar la inscripción porque el club también necesita organizar sus horarios. Ya que así como decíamos que el padre está creciendo, claro, los fines de semana mucha gente está yendo a jugar al padre al, al aire libre. Eh, más que antes no mucho más que antes por, por todo esto que está sucediendo también, entonces las pistas al aire libre también están tomando su su, su buena su buena temporada, digamos eh, bueno, yo te voy a confesar yo soy pues eh, jugador de pádel no a nivel pues, muy bueno por sea, sí, bueno. eso no nos vamos a engañar soy un nivel eh. medio bajo, pero bueno algo se me da, por lo menos cojo la pala Gustavo, a los que estamos los que nos gustan los que ya hemos un tiempo y queramos seguir mejorando tú qué consejo nos das si queremos apuntarnos a estos juegos deportivos que no dudéis que no dudéis y que os apuntéis porque es una experiencia muy linda eh, tenemos jugadores de todos los niveles por eso hay tantas categorías también para que todos tengamos acceso eh, va a haber hay garantizados dos partidos por por, por torneo seguro para cada pareja no hay no hay opción de que no sea así y la experiencia es muy buena y a veces cuando no hemos competido antes eh, nos da esa posibilidad de tener esas sensaciones ¿no? y empezar a medir nuestras capacidades y bueno el jugar con un compañero que también siempre eh, es interesante saber cuáles son las reacciones ya en los partidos más oficiales eh, es muy atractivo se da mucho también en el caso de los menores que muchos de los chicos que están jugando hoy en día eh, han empezado en los Juegos Municipales ¿no? Porque eh, Como tenemos categorías de todo tipo Y han tenido una buena experiencia Y a partir de ahí han seguido adelante Pues Gustavo eh, Como siempre muchas gracias eh, por atendernos, Hablamos un poquito de este deporte Porque se está moviendo De qué manera en la provincia de México, bien dice, señor, en el español. Y ojalá Ojalá de aquí a personas semanas Podamos estar disfrutando del mejor pádel en esos Juegos Deportivos Municipales, abrazo fuerte. Muchas gracias y bienvenidos todos. Sí, Gustavo, muchísimas gracias, ¿sí? A ti y hasta luego. Hasta luego. ¡Chuu!